Saludos y buenas tardes a todos los que nos están viendo desde todas las regiones y rincones del mundo. Estamos presenciando un ambiente frenético, tanto en el césped como en las gradas. Los expertos han indicado que podría llover, pero de momento, aguanta. El griterío en el estadio es absolutamente ensordecedor. Como siempre, la asistencia es buena, aunque no es de extrañar, y es que la ocasión lo merece. Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Venga, la acción continúa de nuevo. El pitido inicial de este partido marcará el comienzo de la segunda mitad de la temporada. La controla, buscó el remate con la cabeza. ¡Qué, qué gran parada, señores! Le ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. La toca en corto. La defensa rechaza el balón. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Decide mandarla hacia adelante. Examina las opciones. Esta llega la ocasión. Por poco, solo unos milímetros. Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada, pero no deja de ser mala suerte, ¿eh?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 Ha tenido poco descanso desde el último partido Y yo creo que se nota Ahora es cuando todos hablan de rotaciones Y de dar descanso a algunos jugadores Para eso pagan los técnicos, Carlos Para tomar las decisiones difíciles La manda arriba Avanza por el centro Parece que ningún equipo es capaz de romper la oportunidad de remate. Díaz busca una buena jugada. Brahim Díaz no se ha entendido con su compañero. Buen robo de balón y contragolpe. Parecía haber dejado sentado a la defensa, pero al final alguien anduvo tan fino como él. Yo creo que el control es lo que le juega la mala pasada. Trata de irse de su marcador. La recibe. Recibe el balón. ¡Abe! El control ya hecho tiene mucho mérito, ¿eh? pero se ha precipitado al realizar el disparo. Ha desperdiciado una gran ocasión. Balón para arriba. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Brain la ha dirigido de maravilla. Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería La defensa ha estado muy bien Esto puede traer cola Cambia el juego a la izquierda ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Pasan a la alternativa Avanza por el centro Pierde el duelo físico Balón arriba muy, Pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros Tienen la oportunidad De contraatacar Y el balón llega hasta él Balón en largo Braindia Ahí está Para recuperarla La juega en largo El Chievo Verona se desconcentra últimamente cerca del descanso y acaba encajando goles. Hoy tal vez no sea así. ¡Buena salida! Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa. Está bien jugado, chaval. ¿eh? Perfecto, ¿eh? la verdad. Fantástico. Una gran entrada bajo muchísima presión. Me quito el sombrero. ¿eh? Puede haber evitado tranquilamente un gol. La manda arriba. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La defensa debe replegarse. Vuelca el juego a la banda derecha. Balón para arriba. Y así finaliza esta primera mitad del encuentro.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 Y te digo una cosa, se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo. El árbitro pita. Supongo que falta. que hemos visto, no se lo piensan dos veces a la hora de disparar ¿eh? si lo ve claro y cuenta con el espacio incidente por qué no intentarlo Guillermo Arana será saque lateral Braín Díaz ¡Qué buen control! El Diego Verona ha llegado a este partido ¡Más! tiene el balón, pero no ha tenido suerte con el disparo. Eso lo pensó, y vaya disparo se sacó de la manga, eh, perfecto. Si a este jugador le concedes espacio, es que te la lía seguro. Parolo. Ah, ya son demasiados pases interceptados como este. Alguien tiene que tomar la batuta. Braindia. Qué buen corte. Justo, justo lo que necesitaban. Qué buen corte. Estuvo listo y evitó el peligro. Quiere subir el ritmo. Puede chutar. ...la mete al área. ¡Cambia el juego! Desde ahí pueden llegar arriba. Intenta llegar arriba por la vía rápida. Vuelca hacia la derecha. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. La pone desde lejos. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Estaba en fuera de juego.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 del portero esa entrada le ha costado la falta saca de la manga parece que sale de esa consigue meter el balón Guillerme Arana Un cuarto de hora para que finalice el partido Parolo Mete la sexta ¡Cómo busca el remate! El Kiev está jugando con mucha intensidad Tienen que agotar sus recursos Balón en largo Desde luego promete Le pega duro atrás, el gol sube al Luminoso por fin llega el punto de inflexión que esperábamos en cuanto han recuperado la posesión han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe marca su segundo gol de la temporada ahí lo vemos tomando su posición en el campo la verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido, así que el técnico para mí ha hecho bien. Se adelanta en el marcador. 1-0. Hombre, una cosa está clara, ¿eh? Lloró de su ventaja, sobre todo ha sido cimentada en el esfuerzo físico. el esfuerzo físico, muy importante. Tienen que mantener ese nivel. ocasión clara. ¿Cómo, cómo se puede fallar eso? Demuestran que han sabido reponerse tras encajar el gol. Tienen que seguir en esa línea. Decide mandarla hacia adelante ¡Pueden la Padula! Podría haber supuesto el empate Yo creo que se ha precipitado un poco, ¿eh? Podría haber pensado la jugada un poquito más Aunque te digo una cosa, es muy fácil hablar Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad Ha sido una picia tremenda y lo saben, ojo, ¿eh? Falta. Sí, esta es la clásica jugada que todo equipo querría evitar a toda costa. ¿eh? Al final, sus propios errores hicieron que tuvieran que tomar medidas drásticas. Algo había que hacer, y yo no soy quien para juzgar, la verdad. Parece que va a chutar a puerta. Los rivales no pueden permitirse el lujo de seguir encajando. Y dispara a puerta. ¡Golazo! ¡Qué enorme gol acabamos de disfrutar! ¡Pero qué golazo! ¿eh? ¡Qué pedazo de gol impresionante! ¡Vaya golazo! Y aquí está el gol que andaban buscando. Ese gol demuestra la inmensa clase que atesora. Puso la pelota justo donde podía causar problemas y ahí está su recompensa. Ya lleva cinco goles en su cuenta. Han sellado prácticamente la victoria.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 El portero sale de puños y despeja el peligro. Tatsidis busca una buena jugada. La juegan en corto. Aquí está el pitido final. El partido concluye. El técnico estará feliz. Han dado una auténtica lección de fútbol. ¿Cómo has visto el partido de hoy? El Kievo ha sido claramente superior a su rival en esta ocasión, ¿eh? La verdad es que no ha habido muchas sorpresas en el partido y ha ganado para mí, claramente, el mejor de los dos equipos ¿no? Y quiero dar las gracias a Maldini, con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal. Gracias de verdad, Carlos.